Al pasar los años Le he dado a Jesús por completo mi vida y mis sentimientos También todos mis sueños Puestos en sus manos Confianza de un niño que con su padre no te me daño Cuando de repente pasó Que un cruel desierto llegó Y toda mi vida secó Hoy solo me queda dolor Cuando de repente pasó Que un cruel desierto llegó mi vida secó, hoy solo me queda dolor, cuando duele mi corazón y parece que todo acaba y termina, te sientes morir. el cielo que un día se miraba azul, es por eso que tú mi señor, tú sabías que un día fallarían mis fuerzas y hasta mi corazón, es por eso que tú me dijiste un día dámelo por favor,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 profundo de mi alma triste yo te estoy rogando que toques mi vida desde muy adentro también que mis sueños puedan realizarse y aquella confianza que tenía ese niño Hoy le acompañé Como tu siervo clamó Hoy yo te clamo Señor Dame un nuevo corazón Libre de todo temor Como tu siervo clamó Hoy yo te clamo Señor Dame un nuevo corazón, libre de todo temor. Cuando duele mi corazón, y parece que todo acaba y termina, te sientes morir. Cuando duele mi corazón, entonces en un